Bienvenido bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Daniel Stepper, soy el fundador de Sé Quién Quiere Ser Agency, una agencia de lanzamientos y además de la incubadora de lanzamientos. En este episodio te voy a contar un poco cuáles son los requisitos básicos e imprescindibles que tiene que tener todo negocio para que te pueda permitir cómo vivir viajando. Además, te enseñaré al final de este vídeo cómo yo lo hago cómo me organizo y, bueno, te contaré más en detalle qué es esto, ¿no? O cómo puedes tú también conseguir esto de, de vivir viajando. Pero primero de todo quiero hablarte de cuando yo empecé, ¿no? Porque ahora, joder... Pues la gente me ve, ¿no? Y que estoy cada mes en un país diferente Mañana, por ejemplo, sale mi vuelo a, a Miami Estaré por allí un tiempo Después me iré a Medellín ¿Cómo, cómo es esto posible, no? ¿Cómo puedes mantener el trabajar y el, y el estar viajando? Porque no solo es a nivel de, de, de, de tiempo Tienes que tener tiempo para, hacer, pues, para poder viajar Para poder estar en otro país fuera Sino que también tienes que tener recursos económicos entonces, a lo largo de este vídeo te voy a explicar exactamente cómo yo lo hago. Pero esto no empieza así, y es que en el año 2000. 2017 más o menos. 2000, sí, 2017 justamente acababa de terminar mi primer trabajo, que era lavando coches. Sí, no lo recuerdo, de lunes a sábado. Estaba lavando coches mientras estudiaba. Y bueno, pues. Decidí que, que eso no era para mí, que lavar coches Pues, pues, pues no, me, no veía ahí un futuro Ganaba algo de dinero, eran 800 euros Pero no me veía Para ahí, ¿no? Entonces fue ahí cuando Firmé uno de mis Primeros contratos Por encima De los 1000 euros, estaba súper feliz Recuerdo el primer día cuando, cuando llegaron Y me dieron mis botas negras Mi delantal Y empecé a hacer hamburguesas para, claro, para mí era una sensación, era mi primer trabajo y, y... bueno, mi segundo trabajo, perdón Pero mi primer trabajo por encima de los mil euros Entonces era... yo estaba muy feliz Digo, ¡qué guay! Pero con el tiempo Me daba cuenta de que... De que ese sitio no era para mí De que... Sí, ganaba dinero, pero Tenía unos horarios fijos Con un jefe fijo con Era un trabajo muy monótono Y al final... Y me duele decirlo, pero estaba perdiendo los mayores años de mi vida Y todo esto cambió Cuando, bueno, pues decido hacer Erasmus Porque justamente estaba trabajando y estudiando Entonces cuando me dan la... Bueno, me conceden la beca Orgasmus Me voy a Edimburgo Y entonces allí estoy fuera Sin un trabajo fijo Sin un jefe fijo Estoy simplemente, además lo recuerdo perfectamente, porque empecé a editar los vídeos para, para pues, para youtuber, para gente que seguramente, pues, vea sus vídeos o, o conozcas Y por muy poco dinero, o sea, por muy poquito dinero. Pero yo quería aprender a hacer lo que ellos estaban haciendo. Porque sabía que si quería algo que me permitiese, pues, poder... Estar viviendo como estaba viviendo en, en, pues en, Edim, en Escocia, en Edimburgo, ¿no? En otro país y, y con otra gente y, y es, experimentando lo que estaba experimentando Necesitaba un trabajo que me diese libertad geográfica Este es el primer requisito Libertad geográfica Que no tuviese que estar siempre en el mismo lugar Que sí, que si quisiese pudiese estar pues como ahora aquí en mi oficina Con mi rayito azul, con mi... con todo lo que yo quisiese Pero que si me apetece también, me hago la mochila y me voy con mi negocio a otro lugar Entonces, YouTube, y ese fue mi primer, mi primer pinito emprendiendo Me hizo darme cuenta de, hostias, aquí es, es posible, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo vi muy complicado Yo, bueno, pues empezaba a subir vídeos Además tenía algo de experiencia Porque había estado, pues, bastantes meses editando vídeos para, para, para youtubers Entonces sabía un poco, pues, qué se movía, ¿no? Detrás de todo eso pero no lograba, ¿no? O sea, mis 6 euros, mis 7 euros al mes Y era una situación O una etapa que yo recuerdo además De frustración De dolor y, y jodido, ¿no? Porque, ¿cómo le explicas tú a la gente? Oye, que, que yo, no quiero un yo no quiero un trabajo normal Que yo no quiero estar en una oficina Que yo, yo ni siquiera Joder, me acababa de graduar Y me estaba dedicando a subir vídeos Además, si ves mis primeros vídeos año 2017 Eran vídeos... De bromas, eran vídeos de Bromas con mi novia, bromas con mi amigo Porque yo entendía O lo que yo quería, o lo que mi cabeza entendiera Oye, es que si quieres ganar dinero Tienes que tener visitas Ahora, a día de hoy Es completamente distinto o sea, no, no te hace falta seguidores para, para tener un negocio online o para generar dinero De hecho, hace poco pues, Con Juan Marín, te lo voy a dejar por aquí Hicimos un lanzamiento, él no tiene no, no tenía Ni redes sociales y se facturaron 10.000 euros pero hasta llegar a este punto, pues ha habido una serie de procesos que te voy a contar aquí. Después de lo de después de darme cuenta que, que, que YouTube no es para mí, digo, vale, esto me gusta, pero lo veo muy complicado o que va a ir muy lento. Entonces, en ese momento mi cabeza piensa y dice, hostias, ¿y por qué no, si me acabo de graduar en Administración y Finanzas, por qué no trabajar de eso? Y entonces me doy cuenta de que no cum cumplo con uno de los requisitos, ¿vale? Que es tener libertad económica, porque me iba a dar dinero, pero estoy fallando a otro de los tres requisitos. Que es no tengo libertad geográfica. No tengo libertad geográfica, no tengo libertad temporal. Y esos son los tres requisitos. Claro, gano dinero, está bien, puedo permitirme mi estilo de vida, que además no es muy costoso, pero tengo que estar en una oficina o tengo que estar en un trabajo fijo, es decir, no puedo coger mi mochila cuando quiera e irme. Y además tengo unos horarios, tengo que estar de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Tengo algo que me ata y algo que me joder, que me priva de, de lo más valioso que tengo, que es mi tiempo, que es mi libertad. ¿Qué hemos venido si no a hacer a este mundo? Entonces digo, vale, esto, esto no, no es para mí. Eh, voy a seguir con lo de YouTube. Entonces en el año 2019 aparece una palabra nueva en mi vocabulario. Yo no, no entendía nada de marketing digital, no sabía nada de emprendimiento, nada. Entonces aparece una nueva palabra. Lanzamientos. No voy a entrar... ¿Qué son los lanzamientos? Ni nada de eso Tienes por ahí un vídeo donde te cuento Cómo pasé literalmente de trabajar En un Burger King a vivir viajando Con los lanzamientos, le puedes pinchar ahí E ir a verlo, pero yo cuando Descubro los lanzamientos, digo Vale ¿Esto de los lanzamientos cumple con los Tres requisitos? Primero, requisito económico ¿Me da la libertad económica? Joder Pincha aquí, y mira algunos de los lanzamientos que hemos hecho. En 4 días 10.000 euros, en 7 días 30.000. Sí, primer checklist marcado. Cumple con eso. Segundo requisito, ¿me da la libertad geográfica? Es decir, ¿me permite estar o en mi oficina o en cualquier parte del mundo y poder seguir trabajando? Por supuesto. He hecho lanzamientos desde Filipinas, desde México, he hecho lanzamientos desde Jordania, he hecho lanzamientos desde Viena. Claro que sí. Pero ¿me permite esto ser libre también temporalmente? Por supuesto. Yo decido cuando trabajar normalmente. Cuando estoy viajando me gusta aprovechar muchísimo las mañanas para trabajar, me levanto muy prontito para, para trabajar y depende del país, por ejemplo cuando estaba en el, sudeste, en el sudeste asiático, como hay una diferencia de horario bastante grande, lo que hacía era por la mañana muy temprano, me venía perfecto para trabajar porque aquí en España era por la tarde y como la gran mayoría de mis clientes son de aquí de España, cuadrábamos muy bien las horas porque yo soy muy madrugador y aquí en España pues... Bueno, esto de madrugada se lleva un poco así más complicado Entonces, justamente cuadrábamos horarios perfectos Entonces, Esto de los lanzamientos me permitía cumplir con los tres requisitos Libertad geográfica, libertad temporal y libertad económica Desde el año que empezó la pandemia, básicamente Ese mismo año, hasta el día de hoy Pues he estado viajando, he visitado más de... Sí, creo que 12 países, uno cada mes, ¿no? Sí, uno cada mes y, y desde luego que para mí Joder, pues No puedo estar más agradecido Porque quizás si esto hubiese sido Como mi rutina o mi forma de vida O no sé, mis padres desde siempre me hubiesen llevado A viajar, pues hubiese sido increíble Pero es que Yo siempre digo que a los 18 años yo había cogido Dos vuelos Uno de ida y otro de vuelta Y para mí Pues en el último año y medio haber viajado Más que en toda mi vida De verdad que me siento súper agradecido y sobre todo que soy capaz de valorarlo, porque no siempre lo he tenido. Porque sé todo el esfuerzo que me ha llevado a estar hasta aquí. Pero la gente solo ve la puntita arriba del iceberg. No, ahora, joder, cuando. Pues cuando tienes tu negocio, cuando tienes gente trabajando para ti, cuando te puedes permitir vivir viajando y te puedes literalmente llevar tu negocio donde quieras. La gente solo ve eso. Pero es que la gente no tiene los cojones. De pasar por las situaciones de mierda que yo pasé. Por seguir subiendo vídeos, aun cuando la gente de su alrededor, incluso sus amigos, se reían de él. Y que todas las visitas, o gran parte de ellas, eran de su familia y de esos que decía ser, ser sus amigos que después se burlaban a sus espaldas de mira lo que hace este, o mira lo que hace el otro. Muy poca gente pasa por ahí. Muy poca gente es capaz de, de jugársela toda a uno y de arriesgar prácticamente todo lo que tenía. Todo el dinero que tenía en... en en equipos para grabar, en su negocio, en que todo saliese mejor porque confiaba. Esto tiene que salir. Y si no es con esto, saldrá con lo otro, pero va a salir. Y claro que es jodido. Y, y, y hay veces que te caes y piensas que es la última y que ya no te vas a levantar más, como el accidente que tuve en Filipinas. Iba con, con, con la moto en una recta muy grande, 300 metros más o menos, e iba con, con mi amigo atrás y cuarto de la tarde, además, bueno, pues allí en Filipinas sin, sin, sin camiseta, ya te puedes imaginar, ¿no? A ver si te pongo alguna foto sin, bueno, pues sin un montón de, de protección que, que debí llevar, era una recta y, y pues iba a tope con, con la moto y cuando quise frenar pues claro, aquellas motos te cuestan 3 euros al día tampoco puedes esperar que sea aquí no sé, una Kawasaki Ninja no, entonces cuando quise frenar pues había arenilla en el suelo además que yo iba muy rápido, no te lo voy a negar y, y yo lo único que recuerdo es, eh, además que recuerdo perfectamente el momento a cámara lenta, ¿no? Frenar, la rueda se bloquea. En, como en cuestión de, de, como a cámara lenta, ¿no? Yo recuerdo la moto, verla muy alejada, ¿no? Como la moto negra además, que se iba alejando, pero lentamente, como que igual 15 metros. Dar como, como varias vueltas, pa, pa, pa. Y en la última, ver a mi amigo, el cuerpo de mi amigo, volar por encima, ¿no? Yo en ese momento, cuando, cuando ya pasa todo esto, o se siento como, como un silencio. Abro así un poco el ojo y lo que me encuentro es, bueno, pues a. a mi amigo, como unos 3 metros, todo el cuerpo, pues. Eh, sangrando, ¿no? Entonces ya, intento levantarme, todo mi cuerpo, pues. todas las heridas, ¿no? Empiezan a sangrar. Tardaron como 3-4 segundos, pero empezaron a sangrar. Y, y yo lo, lo único que recuerdo es Apoyarme En un árbol que había ahí y decir O sea, no cierres los ojos, Dani, por favor O sea, lo, lo, lo único es No cierres los ojos Ya está, mantente despierto, mantente despierto Abre uno, abre uno, y entonces iba alternando Uno y otro, uno y otro no, no cierres los ojos, tío, porque te quedas Era la frase que yo me repetía Y un poco con el emprendimiento pasa lo mismo, ¿no? A veces te pegan tan, tan, tan fuerte Te, te desbancan Que dices, joder, esta ya es la última, ya ya no puedo. Y sales y una y otra y otra, hasta que al final hay una que sale. Pues esto es un poco lo, lo, lo que ocurrió aquí. Además que hay pruebas, que puedes ir a mi canal de YouTube y ver vídeos del año 2017. Del año... 2010, sí, 2017. Entonces, el mensaje que te quiero dejar con esto es, da igual la habilidad que te busques, pero que cumpla con estos tres requisitos. Que tenga libertad o que te dé libertad temporal, geo, libertad geográfica y libertad económica. Temporal, que no tengas un horario fijo Geográfica, que puedas trabajar desde tu casa o desde donde quieras Y económica, que te permita o que te dé, joder, pues Unos ingresos que te permita vivir el estilo de vida que tú tienes Así que eso es un poco lo que te quería comentar hoy Si a ti te apetece, joder, pues a mí me apetece pues, esto de los lanzamientos, Dani, que, que tú que tú haces Te recomiendo que te unas a la lista de espera de la incubadora de lanzamiento. ¿Qué es esto? ¿Me quieren de el incubador lanzamiento? Es un programa formativo online que sacaré seguramente a finales de febrero donde te voy a explicar cómo utilizar esta habilidad de los lanzamientos tanto para ti como si quieres utilizarla para otras personas y poder así generar unos ingresos extra desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Quien dice extra dice, bueno, pues cantidades que puedes ir a ver ahí, ahí o ahí arriba. Así que nada, tienes el enlace aquí en, en la descripción para que le eches un ojo a la incubadora, incubadora de lanzamientos. Es una guay, ¿eh? Un de lanzamientos. Y. joder. Que. Que gracias, de verdad. Que gracias. Que, que suscríbete si te molan este tipo de, de episodios. Y. Gracias por, por ver mis vídeos. Un abrazo. Chao. Este vuelo ha llegado a su destino. Y ahora es momento de desembarcar y tomar acción. Esperamos que haya tenido un buen vuelo.